Un hombre resultó herido de bala a la tarde del pasado jueves por el esposo de su expareja cuando se presentó a la casa de estos a procurar su hija, en el sector David del municipio de Villarriba. Lesionado fue identificado como Joel de Jesús Custodia, de 27 años, residente en el sector Las Culebras del referido municipio, quien recibió una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en tercio superior, muslo derecho e izquierdo. En mi casa ya con la niña. Y de, un rato yo salí de la casa donde me atiende la niña mía. Sí. Cogí para donde yo vivo, donde papá mío, que ahí que eh, yo vivo, pero la niña me la atiende en otro lado. porque cuando yo salgo me no la puedo no dejar en mi casa porque va a quedar sola. Y no, entonces yo la dejo donde, donde la hermana mía, que es aquí, pero que allá hay otra hermana mía que, que la me atiende la niña. Okay. Entonces yo, cuando eso, a ese rato ya he salido y estoy por donde yo vivo y me dice un muchacho. Eh, ...que trabajan junto de droga. Me dice, escucha, nos tiró la discana ahora mismo. Yo no lo desmentí a eso porque eso a mí no me interesa. Pues yo no creo con droga. Entonces, hay rato, me dice eh, ...fulana, la, la, la, la madre de la niña mía, ...va, busca, va a ir a buscar la niña a la casa... ...donde yo la... ¿A la, la dejado? Sí. Yo, ahí me, me, me asusté, porque yo dije... De, Anda la discán, eh, el tipo que vive con ella es eh, un vendedor de drogas. Eh, claro, es un vendedor de drogas. ¿Quién ¿Qué el esposo de ella? Eh, claro, exacto. Claro, claro. Entonces, yo lo que me asusté y fui, fui a buscar a la niña. Ya, cuando voy a buscar a la niña, eh, ella lo que, el tipo se me pone agresivo. Eh, ¿Tú le reclamaste que te entregaran a la niña? Claro, porque el tipo estaba ahí y tenía, estaba armado. Yeah. Y supuestamente también hasta su droga la tenía metida ahí adentro, yeah. en la casa. Porque ella lleva, yo le había hablado con ella que si. Ella tiene que ver a la niña, no la puede ver con él, ni menos en esa casa donde ellos viven, y sabe, el tipo llega ¿Hay que estar juntos? No, el punto lo tienen... ¿Pero había droga Tiene que tener su droga, tiene su ser Ya, entonces, cuando tú le fuiste a reclamar, ¿qué pasó? No, cuando yo le fui a reclamar, ella lo que me dice, ella se pone a discutir conmigo. Yo le digo que me a la niña, por la buena, porque lo que tenía pendiente era llevarle a la policía para que dieran cuenta. Pero en ese momento yo lo que estaba era cegado, porque la niña me ha... ¿Qué edad tiene tu niña? Va a dos años, dos años. Mientras que el agresor fue identificado como Linoel Peña, quien emprendió la huida inmediatamente cometió el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.